Hola amigos, soy Lara Álvarez. Te propongo una consulta discreta y confidencial. Soy experta en amarres, dominios y rituales de amor. Si necesitas ayuda, acude a mí al 671 44 70 18. Puede ser por llamada de teléfono o puedes contactar a nivel de WhatsApp y verás que tu vida cambia.